Primero 100 días de la gestión de Siquio NG de la Rosa. El licenciado Siquio NG de la Rosa fue juramentado en la mañana del viernes 24 de abril como nuevo alcalde de San Francisco de Macorís. Hoy, 100 días después, nos disponemos a evaluar las acciones del funcionario en esta realidad atípica debido a la crisis sanitaria del coronavirus. En su discurso central de toma de posesión de la Rosa, NG de la Rosa, fue reiterativo en su compromiso del contenido en el programa municipal que consiste en la planificación de la gestión municipal, descentralización, seguridad ciudadana, infraestructura vial, participación de la comunidad en la toma de decisiones, transparencia de la gestión municipal, dar prioridad a la mujer, a la juventud, a los envejecientes, Salud, género, deporte y cultura, así como medio ambiente. Esta gestión, compuesta por el alcalde municipal Don Siquio N.G. de la Rosa, acompañado de la vicealcaldesa Titina González y el consejo municipal, que lo integran 13 regidores: Ariel Marte, que es el presidente, ¿verdad? Yani Ventura, Antonia Acevedo, Evelyn de la Cruz, Rafael Rodríguez. Luis Lanyoma, señor, ¿y cuál es el apellido de Luis? a ¿Pues ser nuestro apellido? Luis Lanyoma, eh, Niqueuri Brito, Meireles. Brito. Es Brito, Brito. Brito, sí. ok, Luis Brito, alias Lanyoma. Niqueuri Meireles, Mireles Fañas, Sonia María, el eh, Elcilio Blanco, Alejandro Matos, Domitila Acosta, ese finí, sí. Fermín Sánchez y Carilín Chabebe. ¿Cómo valoran ustedes los primeros 100 días de la gestión del alcalde Siquio Francis? Una pregunta, eh, ¿me puede repetir eh, dentro de el, su sí, planificación? Sí, claro. Está la descentralización. Sí, descentralización. Bueno, mira. Lo que no aclara, ¿qué tipo de descentralización? ¿cuál correcto. Es la... Miren, de hecho las municipalidades tienden a a perder efectividad cuando no se tiene una acción directa que produzca reacción social y obviamente que en tiempo de COVID y de esta realidad le ha correspondido a Siquio NG de la Rosa gobernar el municipio y no es fácil puesto que él mismo eh, y dije en aquella ocasión que no debió de tocar el tema de lo que sería a futuro la realidad de su presupuesto, primero, no, le, no fue él que elaboró el presupuesto, lo recibió del alcalde eh, saliente. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho con anterioridad, yo critiqué, que le iba a corresponder, un presupuesto armado, diseñado, con la visión de un alcalde que se iba. Me refiero a los primeros 100 días, esa, ese impacto iba a tener su gestión. Porque si tú no tienes dentro de tu presupuesto, qué es lo que te permite a ti ejecutar acciones directas y utilizar el dinero para lo que tú lo planifiques, en esta ocasión Siquio debió de iniciar un, un gobierno con un presupuesto hecho en la pasada gestión. ¿Se entiende eso? Entonces, hoy, dentro de toda este, de esta situación, gobernar un municipio resulta un tanto eh, cuesta arriba, porque interviene más o incide más las políticas nacionales dentro del municipio, como la política de salubridad, como se ha visto. De hecho, el gobierno municipal apenas puede accionar con algunos aspectos de asistencia y que le ha correspondido también abordar en esta semana el paso del ciclón y está dentro de nosotros una cantidad de, de comunidades que han tenido pérdidas en, el, en San Francisco de Macorís. Ahora, ¿qué critico? Vi que su consejo de regidores informara que se habían reducido o rebajado ciertas eh, facilidades que ellos reciben por vía presupuestaria, eh, pero no me dicen cómo producen el cambio en el mismo presupuesto y dónde va a ir ese dinero y en qué se va a invertir. Ahí está el hándicap de los muchos administradores municipales que creyendo que pudi pudiendo rebajar de las, de, la, de las cuentas que corresponden en ese sentido combustible eh, otros eh, que ya luego voy a dar la, la explicación más amplia en mi tema resultan infructuosos para la alcaldía porque si yo digo que me estoy ahorrando un millón y pico dentro de el renglón de pago de salarios, tú no puedes usar ese dinero en otra cosa que no sea en eso. Bien, Entonces yo bien. creo que me deben explicar cómo se hacen estas transacciones municipales cuando hay un presupuesto que lo establece y cómo se pueden hacer sin haber producido un cambio en el presupuesto. Gracias, Francis. Carolina. Bien, Amado, hablar de algunos de, lo, de los aspectos que él pronunció en su discurso eh, cuando se le era entregada a la alcaldía, hablar de seguridad ciudadana, sería interesante ver qué se ha estado haciendo en esta materia en San Francisco de Macorís, que fue uno de los aspectos que él citó. Tenemos otro por acá, en lo que tiene que ver eh, con la, darle prioridad a la mujer, la juventud y los envejecientes, salud, género, deporte, eh, cultura y Medio Ambiente ah, ha acudido el ayuntamiento en el auxilio del, del hogar de Anciano América Esperanza? No hemos visto, pandemia? o sea, no hemos visto porque se supone que esas informaciones salen a los medios, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando hablamos de seguridad ciudadana, infraestructura vial eh, La participación en la comunidad de la toma de decisiones Supongo que esto tiene que ver con el presupuesto participativo que esto se debe de hacer toda esta gama de proyectos de que hablaba Siquio en esos 100 días, ¿he visto? No he visto la iniciativa sí, de, perdón, de la mayoría de ellos. Bueno, perdón, debo aclararte que esto es parte de su programa de gobierno, no para los 100 días, sino para... Sí, no, la iniciativa, sí, no, no, claro. Me refiero sí. a las iniciativas de esos. Es, okay, o sea, okay. ¿qué okay. hemos visto? ¿Qué se ha estado haciendo? De hecho, ha habido... Muchas inquietudes, descontento, de hecho ya hay personas que nos escriben que de dónde es él, el alcalde Y nosotros nos hemos preguntado ¿Dónde par... es? El alcalde, Siquio, porque no se siente tanto De aquí de San Francisco, o sea que no lo sienten, amado ah, eh, Es una ironía Es una ironía, okay, o sea, okay. escribe un amigo televidente Nosotros hemos hecho aquí en, en algunas ocasiones comentarios en relación a lo que ha estado pasando con la alcaldía ¿Qué es lo que ha pasado? que no hemos sentido...? A don Cicchio, y de hecho, nos gustaría que, estar, que esté viendo el programa o que su gente esté viendo el programa para que pueda sentir la inquietud que nosotros eh, como comunicadores tenemos y que quisiéramos saber qué se está haciendo desde la alcaldía. Señores, hay que recordar cómo hace unas semanas fue que por presión de los ciudadanos, los medios y nosotros en este espacio acá, fue que pudimos eh, saber qué era lo que estaba pasando con la recolección de los desechos en nuestro San Francisco de Macorís. Hablar del tema del mercado municipal, que está, hay que decirlo, está peor que en la, en la pasada gestión, por lo menos se veía limpio y un tanto organizado. Se está, eh, está marginada, no solo la zona del mercado, sino las demás zonas aledañas. La calle Castillo, en las aceras del supermercado que está por ahí, está con una cantidad de gente vendiendo, en las aceras donde se supone que deben de vender eh, los ciudadanos. Por poner dos ejemplos que son muy visuales. En seguridad ciudadana, eh, por ejemplo, eh, la pasada gestión habló de que iba a dotar a San Francisco de Macorís de cámara de seguridad. No pudo hacerlo, no lo logró. Pero, ¿qué está haciendo la actual con la policía municipal, con medidas que me corrijan? Yo no creo que estén haciendo nada. Entonces. Lo que sentimos es una ausencia en lo que tiene que ver con la gestión de la Alcaldía de San Francisco de Macorís. En lo particular es lo que siento, es lo que percibo, es lo que puedo notar. El tema de la pandemia, eh, vimos a Siquio muy activo, muy enérgico, yendo a las comunidades, eh, haciendo las limpiezas del lugar. En estos días eh, del, de la tormenta de Isaías, no lo vi. Alguien que nos diga, tal vez estuvo en una zona o no subieron la información a los medios, no, no. pero sí, yo no... Yo creo que lo vi por el barrio azul. O pregunto, por los, la, o sea, pregunto, no estoy afirmando. Entonces, es sentir... Eh, me refiero a un informe, él estaba eh, por ahí, por el barrio La Flores. Okay. Es sentir, cierro, es, de, es sentir que San Francisco de Macorís, señores, nosotros somos una tercera capital. Nosotros se supone que somos un país, eh, perdón, un pueblo de los principales de nuestro país. Sí. Y necesitamos autoridades, necesitamos la unión de los empresarios, de los de las organizaciones, de estos famosos comités que se forman en San Francisco de Macorís para el desarrollo de nuestra Así de es. nuestro pueblo. Gracias, Carolina. Eh, Yerjan, adelante. Bien, eh, lo que habría que preguntarse a propósito de los 100 días es ¿cuánto ha recibido el ayuntamiento municipal durante esos 100 días, estamos hablando de tres meses cuál ha sido el presupuesto que ha recibido el ayuntamiento y qué han hecho con eso porque resulta que no se están construyendo obras, resulta que no, no hay ningún proyecto que sepamos nosotros eh, como medio de comunicación eh, que, se, que se está llevando a cabo de parte del ayuntamiento municipal entonces sería bueno que el equipo de comunicación que hay ahí, creo que se mantuvo el mismo equipo de comunicación que tenía el alcalde Alex Díaz, David Díaz, creo que es el encargado, y un grupo de gente ahí, por cierto, algunos cobrando sin trabajar ahí. Claro. Hay que decirlo. Claro. Hay que decirlo. Sí. Eh, que la gente está, el pueblo está esperando. Claro, porque si, la, si, si es verdad que vamos al cambio... Si es de verdad que lo vamos a tomar el cambio, tenemos que comenzar a decir cosas. Hay gente trabajando en ese departamento de comunicación, hay gente que cobra que no, no trabaja en ese departamento. Lo que pasa es que ellos son de la entonces, nueva camada de, de la élite de la web. ¿sato? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que eh, si se está haciendo algo, en el caso de que así sea, deben entonces informárselo al pueblo a través de los medios de comunicación eh, o a través de las redes sociales. Entonces, sería importante que el alcalde a través de su, de su, de su, de su departamento, el departamento que le, le, le, le corresponda, responda a esa pregunta, ¿qué se ha hecho con el presupuesto del ayuntamiento de San Francisco de Macorís y de los ayuntamientos también de, de, de otros municipios de, de la región? A esos alcaldes que responda que informen, ¿qué se ha hecho con, esa, con ese presupuesto durante estos tres meses de pandemia porque no se están haciendo construcciones, que yo sepa? Yo no veo, por ejemplo, ningún proyecto de fumigación que se esté haciendo, como se, como se hacía en campaña. Yo no veo absolutamente nada. Y entonces nos gustaría saber cuáles son las acciones que está llevando o que ha llevado el ayuntamiento de San Francisco Macorís con ese presupuesto. Vimos al alcalde eh, en, caminando el sector, ¿cómo se llama? El barrio azul, ah, creo. Sí. Y creo que él respondió a una, a una actitud populista, vi que algunos eh, seguidores de, del PRM incluso eh, publicando fotos de la, de, del anterior alcalde, Alex Díaz, que incluso en un momento fue al Barrio Azul y tomó una manguera del cuerpo de bombero y comenzó a tirar agua como si él fuera bombero. Creo que esa parte sí que no debería seguirla, porque ¿qué no tiene sentido que un alcalde ande enlodándose ahí, para decir, aquí estoy, no necesariamente, para eso usted tiene gente que lo representa. La brigada va, y sí, ese el ayuntamiento, claro. está ahí el alcalde. Claro, el alcalde está sí, ahí, es claro. el alcalde lo que tiene que hacer es cumplir. Usted lo que puede buscar es volver a contagiarse para allá, eh, en esa situación, una, una persona ya incluso con comodidades. Yo creo que ese, ese populismo hay que dejarlo, si realmente queremos provocar un cambio en la, en la estructura de, de, de gobierno municipal, especialmente aquí en San Francisco Macorís. Pero, sí queda abierta la pregunta... Atención, Joanny, para si en algún momento ellos quieren llamar, queda abierta la pregunta. ¿Qué se ha hecho con el presupuesto del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís durante estos tres meses de pandemia? Bien, eh, gracias, Yerja. Miren, yo voy a hacer un comentario con relación a este tema y ojalá no me lo tomen por donde no va. Yo no tengo absolutamente nada en contra de Siquión ni mucho menos. Ahora, lo que voy a decir podría perjudicarlo en sentido de que si de ser cierto la gente podría ver algo. Pero bueno, lo voy a explicar de otra manera. Miren qué pasa. Cuando se inició el, el, este, el proceso de campaña, cuando todos los diputados, los candidatos estaban, perdón, los alcaldes, estaban, yo eh, hice un, escribí un artículo donde mencionaba las posibilidades de los candidatos a alcalde. Hablaba de mi y hablaba, y cuando hablé de él, lo califiqué de la siguiente manera. Yo decía en ese artículo que Siquio era un político de la vieja guardia, un hombre extremadamente peligroso en la calle cuando de política se trata, porque es un hombre que sabe muy bien dónde, dónde anida la guinea. Con él, ¿Eh? él. En términos de competir con él, contra él. Sí, sí, sí, en términos de competir con él, porque es un hombre que sabe dónde duerme la guinea. So, la cosa más difícil para la gente del campo es averiguar, bueno, tú lo sabes, sí. es averiguar dónde está el nido de la Guinea. Tú sabes que está poniendo, sí. pero no sabe a dónde, y caerle atrás y encontrarlo. Eso es una cosa que hay que ser un especialista en el tema. Eso existió en política, un hombre que sabe dónde. Pero la... era un político de, de mucha data, de larga data, que no, no era un político que había hecho daño, que no había. Enfrentado, No es una gente beligerante, es una gente que incluso hasta con sus propios adversarios eh, cual, cualquier momento lo que responde con una sonrisa o con una salida inteligente. Ese es el sitio que yo conozco y el que valoro. Ahora bien, al momento de la candidatura yo decía su gran problema es la edad. Su gran problema es la edad. No es lo mismo Tener 90 años, 80 y pico de años, como 80 y pico, tiene ese kilo, ¿verdad? No sé. Entiendo no, que sí. No, no, sí. no llega, yo creo. Sí, sí, sí, sí. sí tiene que andar sí, 80, 80 y pico. No creo. ¿verdad? Ah, ¿no? ¿verdad? Ajá. Ah, ah. Entonces, eh, no es lo mismo llegar ahí con 80 y pico que con 40 años. Eso es así. Entonces, ¿qué tiene que hacer? En un pueblo que demanda tanto como San Francisco de Macorís en un pueblo con tantos problemas como San Francisco de Macorís, el problema de la quebrada grande, el problema de Jaya, el problema de los barrios periféricos, desde que cae una agüita hay un problema, que compete al ayuntamiento y al síndico, porque aunque no sea de su competencia real, pero la gente espera que el, el ayuntamiento salga a la calle. El tema del mercado, el tema de la, la toma de los espacios públicos, todas esas cosas que de alguna manera Alex Díaz, que tenía mucho más energía, producto de su, de su edad, salió a la calle a enfrentarlo y por eso mucha gente lo criticó. Entonces, en definitiva ese es su gran problema. ¿Qué es lo que pasa? Si Siquio está jugando en una liga que ya no es su liga. Él está jugando un juego que ya no es su juego, que no puede responder como respondía hace 20 o 30 años. Entonces, recuérdese miren, si Siquio fue un individuo que vivió en la capital como secretario administrativo de la presidencia, secretario, ¿verdad? Era en ese sí, tiempo, no sí. ministro. Secretario administrativo de la presidencia. Y Siquio dormía en su casa noche por noche. Se pasó dos años, porque él comenzó a la mitad del periodo. Se pasó dos años viajando diariamente a San Francisco de Macorís a la hora que fuera. O sea, ese trajín no lo aguanta todo el mundo. Entonces. Eh, indudablemente que estamos hablando de aquel psiquio y estamos hablando de este psiquio. Yo pienso que su problema es su edad, es su energía. Ya no es un individuo que está en condiciones de hacer lo que pudo, pudo haber hecho otro alcalde de 35, 40, 45 años, que pudiera enfrentar los grandes problemas que tiene San Francisco, porque yo le voy a decir una cosa, este es un pueblo belicoso. Este es un pueblo difícil de entender. Este es un pueblo que piensa que todo se consigue con una goma quemada y un viaje de basura en la calle. O sea, estamos hablando de un pueblo que no es un pueblo como cualquier otro del país. Esto no es San José de Ocoa. Es de manejo delicado siempre. Exacto. Esto no es San José de Ocoa. Mira, Esto no es Baní. Esto no es Asua, Esto no es Barahona. Esto, voy... es San de uh -huh. Cúsame, sí. Esto es San Francisco de Macorís. Francis, Esto es San Francisco de Macorís. Un, un, un pueblo, y se lo digo yo que viví en Santo Domingo, que cuando usted dice yo soy de San Francisco, la gente echa un pie para atrás, echa, echa un paso para atrás. Sí. Porque la gente desde que tú le dices eso, ve un, un, un peleador, un belicoso, un tirapiedra. Sí. Y le voy a decir algo, voy a dar esta información. Yo tengo información hace días, de manera muy fidedigna, de que Siquio se va del ayuntamiento. <risa> que van a esperar, sí. Tengo una información fidedigna de dentro, que se va del ayuntamiento. Van a esperar un tiempo que él desarrolle algunos y entonces él va a renunciar para irse a otra posición. Bueno, pues eso sería una... No, no, espérate. Yo pienso que eso es lo que más le conviene a Macorís. Sí, pero, pero entonces ¿te, quedaría infinita no, que no te tiene voy, experiencia. No, no, espérate. Te voy a explicar Aunque... por qué. Te voy a explicar Ajá. por qué. Óyeme... No importa que Tinita te no tenga experiencia. Déjame decirte algo. Si tú eres buen gerente y tienes gente a tu alrededor sí. que sepan hacer las cosa tú no necesitas. Yo te voy a decir una cosa. Yo no, yo, yo pudiera ser, siendo un buen gerente, o Yerian o Carolina, o tú mismo, ser director del hospital y tú no eres médico, tú no sabes eso, porque tú no vas, tú no vas a una sala de cirugía a si hacer una cirugía claro, como bien. director, ni tampoco vas a, ir a recetarle patilla bueno, a nadie. De todas maneras. Yo lo que, déjame Ajá. incluirme para que tú inter, in, in, intervenga. Mira. Eh, yo tengo esa información hace días, no También he querido manejar eso, pero sí tengo la información. La cuestión es que si eso es así, yo lo que le, le aconsejaría a Siquio y a su gente, que es lo que hagan lo haga. antes. Porque de aquí a que eso se produzca, quien va a sufrir es San Francisco. O sea, vamos a seguir con este tema en este programa y en otros programas, criticando el hecho de que el ayuntamiento no ha arrancado. Óigame, los 100 días esto es como una especie de introito, es como una especie de introducción de lo que va a ser el si en estos día a días no se funcionó, el resto del periodo no va a funcionar. Bueno. Entonces yo, yo preferiría que, que, que, que si es así como, como me han dicho, y esa. Yo entiendo que sí, por el lugar de donde viene, es verdad esa información, que lo hagan con tiempo. Y Macorís sufre bueno, menos. Tenemos una llamada. ¿eh? Sí, vamos a la vamos llamada. A Buenos días. Buenos días. Se fue, parece. Se nos fue. Se Mira, fue, parece. Se Adelante, Francia. Razón. <coughs> hay de sobra para pensar que no ha arrancado, porque concluimos aquí de que no tenemos un referente de acciones que pudiera el alcalde o la alcaldía pronunciar como logros de los primeros 100 días. Quisiera saber si es que ha habido una reestructuración en el organigrama y que podrían perderse cosas, Francis, si, si de lo que hizo Alex, podrían claro. perderse sí, cosas. Sí, porque entonces pierde efectividad el mantenimiento, la sostenibilidad de lo que ya se creó. De hecho, poner letrero, y de, de hecho, cosas. y postrándose en las esquinas, a eso me, me sabes refería. por qué me preocupa? Cuando yo hablé de Tinita, no porque no pueda, ser, eh, eh, no pueda tener experiencia, sino okay. porque... ...hay que trabajar en el ayuntamiento... ...hay un equipo político... ...que yo sí, quiero desarrollar yo no sé, esa idea... No sí, es tan buena, tan chula... ...que uno dice, estos tigres no la van a respetar... ...no, okay. pero, no, no, pero... ...vamos tiritas, a escuchar una llamada... ...se le ve que es una mujer de... Sí, no, no. ...de condiciones, sí. claro... ...buenos días... ...buenos días... ...buen día... Adelante. Ay, ...me oyes, mi amor... ¿tú me, ...ustedes me están oyendo... ...muy bien, la escuchamos... ...ajá, qué bueno que está... mi señor Fiquión... ...que yo, José Fiquión... ...toda mi familia, mis vecinos, mis amigos y pero yo no creía que el Señor a tener el pueblo así como lo tiene, yo vivo en una calle de la Cruz al lado de feliz cumpleaños pero no. yo quiero que ustedes se pasen por aquí y miren cómo estamos nosotros de basura que lo contene lleno los perros que dejando, mire, no nos dejan dormir de noche rompiendo fundan los locos, rompiendo toda la basura, porque Ale no mantuvo, yo estoy hablando de la calle La Cruz, no estoy hablando de la ciudad entera, porque alguien mantuvo el, la calle La Cruz limpia, mira, cuando pasaban los camiones que dejan su reguera de basura, porque ya la basura no está inundada, ya los perros y los locos la han roto y han, la han sacado, pero entonces pasaban unas mujeres con unas escobillitas barrían y un hombre con la carretilla recogiendo la basura. Y el pueblo nos quedaba la calle preciosa. Mira, ahora esta calle yo no la soporto. Me recuerda a Ferry Rodríguez, que andaba ay. en la basura por el frente, ay, los gusanos por los patios de tanta basura. Yo quiero que ustedes se pasen por la calle La Cruz y miren cómo está nuestro contén y cómo está... La cera de tanta basura, eh, la, la, lo contiene tapado de arena, de cosas, eso es tremendo. Y, y yo, yo yo, me arrepiento si yo va a tener que hacer algo, porque votamos por él creyendo que no iba a tener pueblo limpio. Yo no voto para que me den, eh, eh, eh, no quieren ni para que me den una cara de muerto. Yo voto para que me tengan el pueblo limpio y mira como si Dios lo no tiene. No ha salido salir un charlatán. No, no, no, no, no quizás no, ese quizá no. No. no es el término, no, ese señora. No, no es el término, doña. No. Yo, eh... lo que, yo lo que pienso es que hay otros hay otros temas. Siquio es un gran tipo. Sí, sí. Pero ha habido algunas dificultades sí. y eso hay que entender. Sí, y y ojalá pudiera. razón en mucho de lo que dice, pero esa última parte no. Mira. Eh, no creo que sea sí. lo correcto. En definitiva, le es cuesta arriba a un gobierno que en los primeros 100 días, vuelvo y repito, recibió un presupuesto que no lo creó él. Es diferente cuando tú tienes el presupuesto formado partiendo de una idea que sí, tú quieres sí. hacer. Ahora, lo que falta es efectividad y comunicación entre Siquio, que es el, al, el alcalde ejecutivo, y el consejo de regidores, que a pesar de todo también es un consejo joven, un consejo de nobles que deben aprender a producir normas y cambios que pueda favorecer a la nueva administración. Francis, ellos tendrían que abocarse Francis. a hacer un cambio. Pero está bien. Supongo tú que, que la alcaldía haga la, a la a llamada. La sí, llamada sí, muy a la bien. Damos la llamada. Buen día. Ah, adelante. Sí. sí. Buen día. Buenos días. ¿Cómo está este equipo? Bien. Bien, bien gracias, gracias a Dios. Muy bien, gracias. Yo quería acerca de la pregunta de los 100 días de Siquio. Y Dios siempre está impuesto a hacer eso, de tenerlo puesto y de venderlo. Y ahora no fue la excepción. Lo hizo y lo seguirá haciendo donde quiera que esté. Bueno. Muy buen día. Bueno, pero eso es una... Eh, eh, pero el término suponiendo. vendió, el término vendió, no lo me de, parece. Lo porque eh, no es que lo venda, porque no es una camioneta ni una Eso casa. se usa en política. En política se usa, por ejemplo, incluso yo escucho aquí también, eh, supuestamente, lo voy a decir... De un candidato, de un diputado electo que supuestamente puso en venta su, su, su diputación. Pero ah, ¿y qué? ¿Cómo sí, así en venta? Sí, porque venta, entonces luego tú se, lo dices ahora. Eh, mira, yo invertí tanto, eh, dame tanto, dame 30 millones de pesos, que yo gasté tanto y quédate con la diputación Ay, porque Dios yo voy para un puesto. Es lo que yo he escuchado. No, okay. no creo que esa sea la... claro no, no pues yo, sí, creo sí, sí, ¿eh? yo creo que es mejor para... Yo lo que no voy a decir el nombre tiempo, porque no tengo la información todavía. ¿Eh? Hay que darle el tiempo a la gente. Sí, sí, hay que, hay que esperar. Bueno. Pero, se usa pero los cambios sí, o el no, retroceso mira, se ha notado, bueno, señores. Mire, Hay que eh, decir, en lo que tiene que ver con limpieza, sí, sí. Mira, yo pienso terrible. que, el, que el, el, el, el alcalde no debe permitir que lo sigan comparando con la gestión anterior. Mal comparando. Porque... Sí, sí, claro, mal comparando con la gestión anterior. Porque indudablemente que a pesar de todas las cosas, yo siempre dije, Alex, Alex Díaz se mantuvo entre lo sublime y lo ridículo. Eh, hacía sí, cosas sí. que uno decía, pero por favor pero hay que reconocer, esa, esa, esa imagen épica ojalá la pudiéramos conseguir el alcalde quizás era una buena ¿Con intención la manguera, de él, con la manguera a... de los bomberos en, en pero sur hay, sur hay, hay que destacar, agua. posiblemente sea un, un, un, pero él un asunto populista Quiero, poye, Pero es que Ale es un hombre demasiado, eh, pero, pero eh, pero se necesario. empodera de las cosas, él Ese, tiene que estar ahí que ¿Tú ama, lo veías? Eso se llama hiperquinia, él es hiperkinético Bueno, tú lo veías ahí, se señores, sí a las 10 de la noche nosotros salíamos sí. del canal Y Alex Díaz sí, estaba recibiendo calle, gente aquí en el canal, tomaba en la parte del camerino Trabajando sí. Y de madrugada, cuando se estaban haciendo trabajos, Alex andaba en la calle, trabajador si sí es. Tiene luces y sí sombras, pero y hay que destacar que donde es, se estaban haciendo trabajos, ahí estaba él claro, supervisando. Sí Las cosas sabía que, es que hacerlas como él decía, o como él entendía, y que no estaban bien. Es que la situación como alcalde. a un nivel de relajamiento, que, funcione que volvamos sola. otra vez a lo mismo que, que el okay. anterior alcalde Alex Díaz quitó, logró... Eh, y hacer, no lo supo pues, valorar. lo alcalde. Volvamos como a los alcalde. letreros, volvamos a la basura... Limpió la ciudad. ¿Qué quiere a, decir que vamos a pedir a, de nuevo a, a Alex como alcalde? Eh, los <ríe> espacios públicos, señores de los parques, que la gente incluso no lo valora en su justa dimensión. Ah, oh, pero estás pidiendo a Alex Tía como alcalde. No, no, no, yo no lo estoy pidiendo, <ríe> pero... <ríe> bueno señores. Óyeme, eh, la gente de este pueblo va a hacer eso que tú acabas de decir, si la cosa sigue como. como la la corto, cantidad que, de enemigos que, que se, días. con el tema eh, de los letreros. Gente, de Amado, ya mira, con la cantidad de gente, de empresarios que se molestaron sí. y que se echó posiblemente de enemigos, Alex Díaz, sí. gente que se anunciaba o que se anunció en su programa, sí. quitarle los letreros, empresas importantes sí. de acá de San Francisco, sí, sí, sí, y sí. no le importó, porque él tenía un objetivo, la contaminación visual que había San Francisco de Macorís, señores, esa libertad usted no podía ver hacia abajo cuando usted venía por la Castillo con libertad en un vehículo, en un motor okay. y limpió totalmente. O sea, tiene muy tiene muchas luces eh, la gestión de Alex. Entonces, es que por eso letreros, que la gente no, lo, lo hay, compara. Los letreros lo llevaron a los solares, a, ah. lo, a los solares. Así. Ah, su hermano es un empresario que ha diseminado más de lo que tenía en la calle Que pudimos lograr que lo quitaran en las aceras Ahora en los en los solares baldíos y en propiedades pegado a la pared Es decir, es un desorden visual ahora mismo Bueno, bueno vamos a la vamos a una llamada telefónica. teléfono Lo bueno que, se, que él hizo Buen día se lo, Sí, buenos días Le desdoblaron no, no, sus No, su no he surfuso. notado esa parte Adelante, bueno, buenos días Chequéalo Francis, déjame buen, hablar, a Buen día, claro, buen gracias. día. Pero espérense que. Él pues, pues es, es el talento. Pues. <risa> lo que pasa oye, es que oye, tú entraste inmediatamente. Yo estaba concluyendo una exacto. idea y no puedo cortarla. Hasta para ti te da una Una vía de, de entender lo que estamos tratando. Adelante. Bien, adelante. Pero déle para Pero, allá. Eh, lamentablemente, el nuevo alcalde no está haciendo nada. Eso es igual que una tallota. Calle, no hagamos comparaciones hoy. de <ríe> no No está haciendo nada, lamentablemente. Ale Díaz, sí. y ve okay. que yo no voto por ninguno Pucho. de los partidos, pero, lamentablemente Ale Díaz pues, trabajó mejor que no una vez y no diez veces. Claro, que tenemos que verlo, ya vamos sí. a Sí, ok. Gracias. Lo que yo el... quiero preguntarle otra vez, a propósito que tú decías que entró con un presupuesto que lo diseñó la otra gestión. Sí, sí. No, no, no, no. Es que la pregunta debe ser: ¿cuánto usted recibió? Si fue 15 pesos, ¿qué se ha hecho con esos 15 pesos? No, es eh, que tenemos derecho a saberlo. Del, del, el municipio, a través de la ley Laco, 166, ha estado. Atención, blanco el audio, por favor. Ha estado recibiendo eh, el lo, aire que, 10, sí, sí. lo que recibe del Estado. Pero. Obviamente que Oy, sí que bien, yo había blanca. advertido, ustedes recuerdan cuando se armó el revuelo de que es un presupuesto deficitario, que yo dije que no debía de haberlo dicho en ese momento, mm. porque se entiende que en pandemia y el encierro y la poca efectividad económica iba a afectar en parte ese presupuesto, pero no era deficitario porque bien. dejaba entredicho que el otro alcalde lo dejó vacío. Bien, entonces. Ahí sobre todo en ese momento. En de ese momento la transición no debió Se si quitaron ocho bien. pesos, entonces ¿qué no, se le ha hecho con los Ha ocho entrado pesos? normal. Ah, bueno, Ahora, lo entonces, que no que ha tenido ha lo que es... ¿Qué se ha hecho? Lo que no ha tenido la alcaldía de, de este momento, de Siquio, es que no ha recibido como cotidianamente recibía la otra alcaldía en tiempos normales, porque la gente pagaba sus... Sus, empréstitos, su, sí. sus arbitrios y tasas bueno, pero ahora es menos vamos a lo whatsapp está recibiendo menos sí. de lo de antes pero de, con lo, lo menos que sea. pero vamos no es que el, el clima, déficit clima. esté ahí el todavía clima. planteado Ajá. vamos Mi. a ver si vamos a ver sí, si tenemos ¿qué nos acá. dicen los amigos de whatsapp dice juan carlos pérez iniciamos con juan carlos muchachos que dice lo siguiente buenos días para todos eh, tengo una confusión si yo es el síndico de dónde porque a en San este Francisco municipio de Macorís, sí. desde por, el 24 de abril eh, es, escucha, sí. porque no se ha sentido en este municipio tanto que hablábamos de Alex, por lo menos él se hacía sentir Ay. dice Justina, buenos días bendiciones para todos, estos sí, 100 días han sido muy malos, la suciedad en la ciudad, el desorden hiperante han vuelto a ocupar las aceras, las señores ¿A cuál Justina leyendo? yo dije Justina eh, han vuelto. Bueno. Eh, esos 100 días han sido. Yo estoy leyendo Justina, muchachos. Esos 100 días han sido muy malos. La suciedad de la ciudad, el desorden imperante, han vuelto a ocupar las aceras. Las señoras que barren han desaparecido. En fin, hace falta Alex Díaz y sus Ay, ciudadanos en nuestra que querida ciudad. Que vuelva, Alex Díaz. Bueno, de ahí está. Es ¿Eh? José o Adalberto sea, nos, nos manda esta oración. Gracias, y José. Eh, el rubio. Tía. Eh, a ver si nos pueden pasar el informe de meteorología de nuevo, que sí. no lo pude ver. Ah, bueno, es que no lo, sí. lo tengo aquí. Ah, ¿tú ah, Lo vamos bueno, Ah, pues lo podemos hacer cuando sí. terminemos con los WhatsApp, muchachos. Correcto. Bien. Entonces, Francisco García dice, hola, buenos días. El pueblo no supo elegir. uso a ah. un hombre cansado. Está a tiempo que le entregue el alcalde a una, la alcaldía a una persona joven y capacitada. Bueno, ahí está ¿tienes? Eh, Francisco, dice eh, Juan que González porque Muchachos no otro cambio que no sea así. Él, pero Mira lo que dice Juan González Siquio es una buena persona Solo hay que esperar y darle tiempo A hacer sus trabajos Dice Juan Ahora, eh, esta, Estamos evaluando el, los tres meses Toda esta evaluación que estamos días. haciendo Está bueno que le pase a Siquio Porque no ha tomado en pero cuenta Francis. Sí está bueno que le pase Porque si tiene una infraestructura de comunicación Y él ha estado eh, eh, Gestando su gestión en estos primeros 100 días debió de hacer lo posible de que se comunicara a los medios para poderlo Mira lo que voy a decir. establecer. Hay que destacar que esa estructura de comunicación, si es la misma que la, eh, la que está cuando estaba Alex Díaz, es la misma que tiene Siquio Hoy, no ha sido funcional no ha sí, no ha hecho el papel que debe de hacer un equipo de comunicación de una institución yo se lo decía a Alex Alex pero qué es lo que pasa con tu equipo de comunicación no, que que el, no el tiempo se verá no pasa, pero también Alex no lo informaba en los trabajos Eso que sí se tenía, hacían el, en la medida en que se hacían se no hacía no mucho más lo de lo que no se informaba uno puede tener un, un, un periodista que haga notas para los medios ya no ya ya esa asesoría Periodística, no es de nota. Tú tienes varias opciones de comunicación. Pero no se usaban ni cuando Alex ni Social. se usan ahora, amado. Es lo que yo yo me refiero. Me refiero. Ahora, ahora el equipo que no se meta en eso, está frágil. Yo quiero saber yo qué fue las medidas que tomaron para reducir gastos en el ayuntamiento. Que alguien me la envíe a mi celular o al programa. Miren, vamos a buscar las páginas sociales. Es lo único que creo que han hecho. De... Pero además, además, además. Hay un grupo de gente ahí, señores, en ese departamento Miren muchachos, miren aquí la página El Instagram de la alcaldía Vamos a Son acercarlo acá, muchachos Hace dos días se publicó eh, Así que ONG estaba haciendo recorrido por diversas zonas Lo vemos ahí Esa es el, la página lo que Amado se refiere a estos instrumentos digitales eh, Sí, pero ¿cuánto tiene que ahí ser dice, eh, Hace tres días y dos días Dice nuestro alcalde Siquio NG, finalizó un recorrido por los sectores más vulnerables. A eso nos referíamos. Vemos a Siquio ahí. Pero la no, última publicación antes de estos días de la pandemia, ¿ustedes saben cuándo fue? No. Feliz Día de la Amistad. 14 de febrero. No, no, no, dice hace tres días. O sea, que no habla de los trabajos y de lo que se está haciendo. No. Lo único que vemos ahí en relación a lo del ayuntamiento... Es lo que pasó ahora en pandemia, que sí que yo estaba en los barrios, pero nuestro llamado a quienes manejan las páginas del ayuntamiento, ¿qué más se está haciendo en la alcaldía o qué más han hecho, aparte de visitar eh, eh, los barrios vulnerables, que es importante con lo que pasó? Pero por favor, infórmenos, infórmenle a la gente, porque miren lo que están diciendo los ciudadanos. Al grupo que está ahí que trabaje, que justifiquen los chelitos, son pocos sabemos, pero que lo justifiquen.